Bienvenidos a la institución universitaria Pascual Bravo, este primer módulo de marco institucional te permitirá reconocer los aspectos generales de nuestra institución para que los tengas en cuenta en las funciones que desempeñarás de ahora en adelante. Esperamos que sea una grata experiencia pascualina.